Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a nuestro programa. Estaba pensando, ¿cuánto dura marzo? Porque Ya estamos 73 de marzo, más o menos. No, no termina más. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por lo menos a nosotros se nos ha hecho eh, eterno marzo. Eh, no, no, no termina más. En estas emisiones que estamos haciendo, en este Cartago 2021, hoy tengo que hablar poquito porque tenemos un documental de más o menos eh, media hora Saben que los programas en esta época de Cartago empezaron a durar media hora Así que vamos a aprovechar todo lo que tenemos muy rápido Vamos a hablar de lo que está pasando en la educación pública En Neuquén, en este caso, en, en, en el Chañar está el cierre, de la el intento de cierre de la EPEA Lo han eh, deformado a través de una encuesta que está obviamente motorizada por... Todos los intereses extractivistas en esta parte del mundo. motorizados ya saben por quién, ¿no? El, el gran compendio de familias neuquinas que se reparten el poder hace más o menos eh, 60 años, llamado MPN. Esa gran empresa en la que van cambiando algunos apellidos, otros no, continúan. ¿eh? La obra pública sigue abasteciendo a ese partido de Estado que gobierna esta zona del mundo desde hace mucho tiempo. Y es el corazón prácticamente de Vaca Muerta, muy pegado, ahí estamos hablando de, del Chañar. Docentes y padres y madres que se juntan para defender la escuela pública. Hoy la historia de la EPEA de Chañar que resiste, la EPEA de El Chañar que resiste este, esta llegada del fracking por las ventanas vamos a agradecerle muchísimo a Fer Cabrera que estuvo haciendo las notas y obviamente a Martín Álvarez eh, Mulali, nuestro Cipo que estuvo armando esta producción que hoy nosotros vamos a compartir en tres partes acá en esta emisión de Cartago 2021. Vamos rápidamente eh, porque nos queda poquito tiempo y nos encontramos al final del programa. Ya venimos. Bueno yo soy Cintia, eh, soy mamá de la EPA3, vengo desde casi también los comienzos eh, bueno, considero que, que la escuela, y no solamente esta, sino todas las que están en la localidad, hay que seguirlas defendiendo y colaborar para mejorarlas. Eh, bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Artigas, soy el actual director de la EPA número 3, este, de San Patricio del Chañar, y bueno, no, estamos acá eh, a raíz de, por una parte, de volver a la presencialidad en la escuela y abordando una situación que que bueno, nos ha movilizado bastante a nivel comunidad en su conjunto, es decir, docente, estudiante y padre, eh, a raíz de lo que va a ser la, la consulta popular que impulsa el gobierno municipal. Soy Pablo Laurente, soy docente de horas cátedras y de cargo de la IPA número 3. Bueno, en este momento estamos justo en uno de los sectores didácticos productivos. Eh, bueno, soy María Rosa Leiva, Secretaria General de ATEN Seccional Chañar. Estamos acá en la localidad de San Patricio del Chañar, justamente eh, manifestándonos eh, por la consulta popular que ha lanzado eh, el Ejecutivo Municipal en cuanto a si eh, se anexan nueva, eh, nuevas orientaciones eh, en la EPA 3 eh, de la localidad. Eh, mi voto a que no se destruya esa escuela, porque Por principios de que ya no se parchen más Que nosotros como ciudadanos del Chanear Tenemos que cambiar nuestra idea a que se haga una nueva escuela ¿Por qué? Porque otra vez un parche, otra vez chicos sufriendo Otra vez metiendo todo ahí para tapar los parches de los intendentes De los gobernadores No puede ser Que se haga una buena escuela, una nueva escuela ...y que ésta se acondicione para que las nuevas generaciones salgan bien. Así que bueno, estamos abordando esa situación y trabajando con la comunidad de padres... ...en primera instancia de la propia ...y con vista a trabajar con la comunidad en general en, en trasladar información... Eh, ...en lo que implica, eh, en la forma en que se quiere desarrollar eh, la consulta popular... ...en cuanto el qué consultar, cómo y para qué... Eh, porque bueno, no se podría de pronto incluir en nuestra escuela eh, una orientación eh, formativa distinta a la agropecuaria eh, Más que nada con vista a lo que va a ser eh, en su momento la implementación del nuevo diseño curricular de la provincia de Neuquén este, Así que bueno, estamos abordando eso Mi intención como mamá, tengo a mi hija en sexto año que se recibe este año, gracias a Dios y a los profesores, y a la gente que, que la ha apoyado en su camino eh, en la PEA y este año entran mis mellizos, que entran a primer año, como elección ¿sí? Nosotros como familia elegimos la PEA para la educación de nuestros hijos entonces esto eh, que está pasando en este momento nos tiene a muchos angustiados como lo, lo ha dicho alguna otra mamá, porque en realidad no sabemos eh, a qué lleva no decimos que sea mentira, si bien hay algunas cosas que están equivocadas, eh, no sabemos la realidad de todo esto. Entonces queremos ser informados como papás de la PA, queremos eh, que informen a nuestros directivos para que ellos puedan explicarnos a nosotros qué conlleva esta consulta popular. Bueno, ahí la escuela eh, cuenta con una chacra de 7 hectáreas, dentro de las 7 hectáreas está, se dividen las áreas didácticas productivas de vegetal y de animal y a su vez tenemos eh, hace pocos años el edificio propio que cuenta con el comedor y, y varias aulas este, que a lo largo del tiempo bueno, han sido parte de los reclamos de la comunidad e igualmente eh, a la actualidad cerramos el año 2019 eh, con dos aulas, dos cursos en aulas trailer nuevamente este, como en los inicios de, de la escuela en, en, en esta chacra. Eh, en realidad, eh, en Chañar justamente se necesita eh, más oferta educativa, ¿sí? pero eh, justamente es un reclamo que viene de hace muchos años atrás, que se ha llevado adelante eh, años anteriores con la comunidad en su conjunto, ¿sí? porque obviamente lo que se necesita son construcción de más escuelas. Este, en la localidad tenemos la historia de eh, la, que el gobierno, en realidad el Consejo Provincial de Educación tiene la mala costumbre de, eh, ante cualquier reclamo por falta de vacantes y demás, lo que hace es eh, anexar eh, nuevas eh, instituciones en las que ya están en las que ya funcionan, digamos. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, eh, eh, el ejemplo de la Escuela 273, que en el año 2016-2017 se planteaba cerrar eh, un espacio pedagógico como la biblioteca para crear un primer grado. Desde la escuela nosotros lo que estamos eh, primero a raíz de todo lo vivenciado desde el 18 de enero es eh, buscando que no se nos continúe la situación de desprestigio que estamos vivenciando a raíz de la información que a su vez desinforma. Porque se trasladan datos erróneos y cuestiones eh, muy falaces como lo es que nuestro título, el que reciben los estudiantes, no tiene validez, cosa que no es real.